Oh, Sagacho, compa Charro Barga, Nachka, que pantalosa, Demi Losa, nace que a Demi y a Banta Para el copa Roberto López de Huajuillas Peras, échale copa. baila mi gente de Oaxaca y Guerrero y así mero se baila Si no va, suena la tuya compa, dice